Hola Javier, soy David del Sindicato Cobas y quisiera que nos explicaras un poquito cómo lleváis la, la huelga. Bueno, la huelga la llevamos bien, eh, seguimos con el ánimo arriba, el sistema de huelga que hemos intentado de parar en este centro, que es el primero de la, el de, de la fabricación, nos hace que podamos hacerla consistente durante mucho tiempo. Porque con la caja de resistencia solidaria de todos los compañeros de los, centros, de los cinco centros de trabajo de Nissan en Barcelona, podemos aguantar la huelga durante mucho tiempo. Está diseñada para eso. Ahora mismo las negociaciones están en el punto muerto. Ahora mismo no, hay negociación. Tipo... no hay negociación. No hay si negociación. Nos hicieron el anuncio por una videoconferencia, ya te digo, 10 minutos. Y no hay negociación, y no han presentado ningún ERE, ningún ERE, nada, eh, sabemos que tiene que haber un periodo de consulta en el Comité Europeo de un mes, por lo tanto yo creo que empezarán ya mismo ese periodo de consulta del mes, también las administraciones están metiendo mano para intentar evitar este cierre, porque al fin y al cabo es una empresa que ha recibido mucho dinero público durante muchos años Ahí y se ha nutrido del tejido... De, de proveedores de infraestructura y todo del territorio, y ahora no puede decir adiós. Y, y con beneficio de, 300, de cerca de 400 millones de euros el año pasado, y eso funcionando a un 20% de la producción. Si funcionamos al 100%, ¿cuánto sería esto? Sí. esto? Es un capricho. Sí, porque todo esto supone una pérdida total entre empleos directos e indirectos de unos 25.000 puestos de sí, 25 trabajo. ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, que no podemos permitir, yo creo que no se nos podemos permitir en estos momentos perder tanto tejido industrial. No, nunca nos teníamos que permitir este ¿no? pero en este momento menos. Entonces tenemos que empujar todos y todas para intentar darle la vuelta a esta semana. Pues muy bien, encantado de hacerte esta entrevista y la difundiremos por las redes, que he visto nuestro apoyo desde el Cobas y en fin, eh, que la lucha es el único camino y para adelante. Mucha Muchas fuerza.